Video. Vamos a ver los portales de acá, son unos portales que son los, es el personal de Copito y Siramtar, dos agentes iluminados, eh, no va a arreglar más información de ellos, pero son dos agentes que básicamente vienen a ese lugar, no va a decirles exactamente cuál es la dirección o dónde, y dónde están, pero vamos a ver, vamos a ver Reserves, ¿y por qué? Porque 40, tienen un multihad y un gestión, y tienen defensa en los portales, estos dos vamos a atacar eh, como si fuera un nivel bajo voy a atacarlo con exemples eh, nivel 8 pero de todas formas voy a hacerlo como si yo fuera un novato como si como nosotros 8%. éramos nivel bajito no habían armas, no habían casi portales no había nada entonces nosotros no, no, lo que tenemos que hacer para poder atacar estos portales era hacer lo siguiente bueno, mientras llegamos Volviendo como va, vamos, vamos, vamos a atrás de los portales, 50 vamos a atacar 50 sí, es que vamos, Cuando tumbemos esto otro XM Reserves 50, 6%. Ya que estamos a hacer la idea, es pararnos para los resonadores, como dije antes. Vamos a ver, ver que tenía el portal. Tenemos un portal triple rar, dos portales triple rar, un que es y no sé si este es un... Este es un que y este es un multi y este es un, creo que es un ketchup very rare también. Como vemos es una parte, vamos a hacer lo que más podemos tener en el medio, y empezamos a atacar. No vamos a atacar con Ultra Strikes, vamos a suponer de que no, no, no tenemos Ultra Strikes, solo vamos a atacar el portal. Como es. 1% de ataque. A este, a este resonador. Está duro, ya me dio un 2% porque me acerqué más al medio. Me dio un 3%. Si es, entre más al medio quede, la ondita que se va yendo hacia el medio, mayor porcentaje de ataque me da. You are under attack. Nada. Es una costumbre muy común de los sapos de 50%. colosalidad de los trapos. Ahí se descabó el accent. No los puedo ir con. O sea, Power Cubes. Power ups Power Cubes. Y ahí lo señalaba para usarlo. Y vamos a seguir atacando siempre desde este punto. No vamos a atacar los mods, no tenemos ultra strikes, así tengan, supongamos que no tengan, no tenemos. You've been hit. 20. Un escudo, You've been hit. Ahorita. Cuando se pena así rojito se le un escudo. Vamos a revisarlos. ¿Qué escudo se le fue? Un escudo a este. Y a un escudo. Y a este le fue. Un escudo y un multihack. Ah, si este está un poquito más lejos. Eh, descubierto, no sé si, si eh, descubierto no portal ¿Ah? los hijos, los caen. Como vieron aquí saltó un sí de eh, acabo de saltar el portal. No vas a seguir disparando, bueno lo hago casi todo al, al, al 20% de ataque máximo, sino lo que rápido para que No a resonator destroy good que work you've been hit 40 30% drained xm reserves con, como no en 106 pieces o sea es una cantidad eh, agradable xm pieces you've been hit 31% drained ahora atacando xm reserves porque le faltan mucho mucho drained casas, 7%, 7% drained y, xm reserves eh, le queda el, eh, el portal Chipper está atacándome bien duro you are todo, under lo me, todo lo que me quita es solo drained. un ataque vamos a seguir atacando hasta que lo tumbemos Ya sería la forma más eficiente para atacarlo como vemos es una You've forma es muy difícil yo la XM forma eficiente para atacar 20%. los resaltos No, no mando, ya cayó un Resonator, destroyed, Good work. You are under attack. 12 no sé dónde Resonator, Pero Good work. You are under attack.